Sí, eh, bueno, yo vengo de la universidad y del movimiento así antifranquista duro. Quiero decir que ya había pasado por la cárcel, había pasado estados de excepción y bueno, tenía esa biografía de resistente del PC que luego va a variar radicalmente. ¿eh? Pero en ese momento soy así un aparatiche del PC y eso. Termino en la universidad. Y, por un lado, Oviedo es el hospital así modelo, tanto el hospital general como el hospital psiquiátrico, porque es la obra personal de un sujeto interesante que se llama López Muñiz. Pepe García, que es uno de los psiquiatras de allí de Oviedo y que luego va a ser el consejero de Sanidad Eterno de los gobiernos socialistas, escribió recientemente un libro, bueno, una ampliación de la tesis de él que es sobre la obra de ese López Muñiz. López Muñiz quiere crear, eh, así pues esas cosas que tenían los franquistas, de hacer su gran obra, su megalomanía, un hospital general igual, igual que Boston, y un hospital psiquiátrico igual que el mejor del mundo. Entonces se dedica a reclutar eh, la diáspora esa que había por todo, eh, por todo el mundo, encarga, si un gerente espabilado, o no, organizar un hospital psiquiátrico modelo y un hospital general modelo. Y es, es un, vamos, un lugar atractivo, ¿eh? porque eso, Montoya había venido de Canadá, es un psiquiatra que le encarga y monta un servicio, vamos, un psiquiatra y unas es como si estuviese en Canadá, con unos servicios de terapia ocupacional y de laborterapia yo creo que de los mejores de Europa, y recluta en Oviedo, no hay nadie formado en las... una o dos personas formadas en las cátedras, pero todos... Pepe García había estado en Alemania, Paco Torres, que luego es consejero en Andalucía, había estado en Inglaterra, Medina... Vamos, que hay un staff así muy, muy atractivo, y hay un programa de residentes que aunque se cobra, que eso te lo habrán contado como becarios, se cobra muy poquito, pero en cambio el programa es eh, como un programa, ya digo, literalmente como el que se hacía en Boston. Rotábamos, por ejemplo, por urgencias, por neurología, por medicina general. Entonces es un servicio, vamos, un hospital muy apetecible en el que yo intento entrar... Bueno, Curiosamente, al ser tan personalista, no me pillan las listas negras porque cuando intento luego ir, eh, cuando nos echando viedo, vuelvo de la mil y eso, intento entrar en otros hospitales y estamos eh, por aquí que te vi que estamos en unas listas que no, bueno, fue público, se hizo campaña, todavía está gente en Bilbao haciendo, conmemorando, desde pues que hace no sé cuántos años, 30 o 40 de aquello de las listas negras. Entonces entra en Oviedo ¿eh? de residente y está ese equipo que parece, la, ya digo, como una cosa rarísima en España. Hay de todo, tiene mucha influencia este eh, Tosquelles, ¿eh? Tosquelles está casado con una tía de Oviedo y es una especie de héroe cultural, así de los psicoanalistas y de todo eso, y una figura muy, muy atractiva, ¿no? entonces yo caigo por allí y lo que pasa es que un poco el manicomio es el manicomio, quiero decir que con todas esas figuras tan listísimas y tan honradas y tan dedicadas, a lo que me recuerda aquello no es lo que me había contado Castilla del Pino, yo iba a los seminarios con Castilla del Pino ¿eh? por el PC y todo eso, no se parece para nada a la psicopatología, la, Castilla del Pino nos mandaba a leer unos tochos de psicopatología eh, alemanes, el Lange me mandaba a leer a mí, y eso es, las primeras hojas traen la política racial eugenésica. Entonces lo que se ve allí, es un hospital muy clasificado, hay admisiones, que es así unos pabellones californianos, muy bonitos, muy bonitos, pero luego empieza a ver como unos nombres así, muy rimbombantes, eh, rehabilitación abierta, rehabilitación semiabierta, rehabilitación cerrada, que a lo que me recuerda no es a lo que me había dicho Carlos Castilla de la psicopatología, sino al olor de las cárceles y el ambientillo, ¿no? El ambientillo de, de, de la cárcel y eso, todos los trucos que me conocía yo de colonizar una institución total y que luego voy a leer en Goffman, eh, me los veo allí y yo creo que es una de las ventajas que tengo sobre algunos compañeros todos sabían mucho más que yo de todo, pero yo esas instituciones totales si me las sé, eh, si me conocían más que nada cómo había que sobrevivir en ese tipo no de instituciones. El tema de la cárcel mío, sí, básicamente eso. Luego voy a aprender también en la mili, otro poco de instituciones totales, pero eso se parece no a aquella, Uf, allí se la cogían todos con papel de fumar y había una psicopatología, unas sesiones clínicas de esas, de De, ¿no? de si era un pseudo delirio, una pseudo alucinación, una, no sé, hacían verdaderas virguerías que me parecían verdadero ¿no? toreo de salón y eso. Eh, lo de Tosqueyes tenía importancia porque era el primer experimento así de un club social reproduciendo íntegramente lo que, eh, lo que había hecho Tosqueyes. Había un banco de enfermos, hacían bailes, hacían todo ese tipo de cosas. Y bueno, una experiencia interesante, pero a mi juicio que chirriaba con todo el ambiente de pobreza y estaban pobres a los que no visitaba la familia nunca, había casos de hospitalismo grande en los semiabiertas, pero luego había la violencia y la represión y todo lo demás de los, en las cerradas, había un enorme pabellón de judiciales, pues había 200 disparate de esos de judiciales, los mismos olores, los mismos sabores, ya te digo, los mismos trucos, los colonizadores, esos que nunca veías, ¿no? Los que mandaban, una de las cosas que hay que tener en las instituciones totales es ver que los jefes esos, nada, no mandan nada porque no están allí. Con quien tienes que tener alianzas son con el celador, que Un poco mafioso, a hay que comprar. Entonces, a mí, tío, yo me lo... Con solo mirar así, ya lo ves, ¿eh? Cuando vas a estar en una institución total, por lo que te va en ello. Te yo aparte tenía mucho interés, ¿eh? quiero decir, que no hubiese hecho otra rama de la medicina que la, que la psiquiatría, cuando me toca rotar por, <ríe> por neuro y eso, que se, esas eran sesiones científicas de verdad y empollones de verdad, estaba rabiado, ¿no? las sesiones esas de neurología, que a ver, ¿qué ve usted en esto? Pues yo no veo nada. Que me gustaba la psiquiatría, pero que veo que aquello, no que que, que que hay dos discursos radicalmente. Hay un pabellón infantil con críos ingresados, también con un ambiente así psicoanalítico que chirria con aquella violencia. Llegaban críos, había críos allí violentísimos, de esos que llegaban si tenés que molerte así con las gafas porque te las arrancaban. Y estaba Dulce María Martínez Sierra, que es una de las primeras psicoanalistas y todo eso, interpretando aquella violencia y aquellos críos... Entonces, que había mucho, ¿eh? mucho contraste entre una y otra. El ambiente teórico, curiosamente, es muy progre. Cuando yo llego, y por eso te decía que conviene que hablases con Onésimo, Onésimo González, y varios de ellos acaban de estar en un congreso, que yo no estoy, en Málaga, donde no sé por qué extraña magia se dice que eh, los siguientes deben organizarse. Es un congreso de la AEN, de Málaga, yo creo que del 70-69, por ahí no tengo la fecha, bien. que deben organizarse según la autogestión y según el modelo de la comunidad terapéutica. Y aquello cuela, como lo ha aprobado una asociación científica y todo eso, va a ser unos motivos, uno de los motivos de la huelga donde el conflicto se va, donde ¿no? nos diezman y eso porque en teoría la autogestión era escoger a los, que los residentes pudiésemos escoger a los, vamos, estar en una comisión paritaria, que se los escogiese. Y ahí hay, vamos, hay dos que dice la dirección que, a sangre y fuego los impone quizás una cosa de provocación ¿eh? pero bueno cuando yo llego a ese ambiente en todo ese staff ya digo reclutado por López Muñiz por López Muñiz es un tío de Lopus que una de esas cabezas el franquismo es muy raro de hecho lo echan ¿eh? quiero decir en pleno en uno de los conflictos lo echan y ponen a un azul Quizás eso lo puedas ver mejor en lo de Pepe García, pero no hay explicación. ¿eh? Yo decir, en el franquismo había modernizadores, ¿no? los de Lopus eran de alguna forma modernizadores y querían hacer su gran su gran obra. Allí no hay ningún cátedra, por ejemplo, en Oviedo, no hay cátedra de psiquiatría ni escuela de psiquiatría. Entonces, un poco así. Pero yo creo que es una obra... Franquismo es muy personalista, ¿eh? quiero decir que de repente un presidente de la Diputación, López Muñoz es presidente de la Diputación de Asturias, le da por, <ríe> por hacer una universidad laboral. No sé si conocido la Universidad Laboral de Gijón, pero es un, tú sí conoces. Es una monstruosidad, es mayor que el, no sé, que el mayor monumento que puedas ver. Ahora se está cayendo a trozos, ¿no? y eso fue una obra de un azul de Girón o de no sé qué sinvergüenza que. Esta es la mía y como el dinero era para hora del rey y eso, No le encuentro yo ninguna otra cosa. Y la única era eso, tiene gravísimos conflictos con la con la medicina tradicional de allí al venir, porque en el hospital general, claro, todo el funcionario de la diputación de repente llega. Eso, pues seguramente los mejores radiólogos del país están entonces allí. Mejor, sin duda el mejor radiologo porque luego se va a Pamplona y todo eso. Entonces tienen conflictos con la burguesía local, pero como es muy débil, Asturias es, entonces era un poco mayor que es ahora, pero es millón y medio de habitantes, como un barrio de Madrid, no que también eso debe haber mayor menos vigilancia del poder, pero no te sabría yo decir, y es un proceso no solo del psiquiátrico, sino del Gran Hospital de Asturias, que tiene un modelo literalmente como el de el americano, los jefes de servicio uh, tienen dedicación exclusiva, pero por las tardes pasan su consulta privada en el mismo hospital y cobran el 60 al el 40% de esas consultas privadas. En el psiquiátrico no hay privada porque no hay mucha clientela, son pobres, pero un poco era el mismo modelo, cuando están en el, hay varios en el hospital general, que ahí sí tienen consulta privada. Entonces eso, él cree un hospital general, aquí enfrente está la residencia de entonces de la seguridad social, tomado por los azules y silicosis, ¿no? que son centros así de fanangismo que conspiran continuamente, y que luego va a ser una catástrofe de pasturias, porque hay que juntar las dos cosas, ¿no? Esto que en teoría es de la diputación, esto que es de la seguridad social, los jefes se van a llevar. Dura hasta ahora el conflicto, hasta hace tres o cuatro años no han logrado hacer eso. ¿eh? Y ya te digo, yo llego allí, me encuentro, yo no tengo ni idea de nada de eso, ¿eh? yo llego de médico interno y residente, que ya te digo, ante mi sorpresa, colé por las buenas, ¿no? me explico, luego les va a reñir. En uno de los conflictos, un comisario de policía de allí muy famoso, Claudio Ramos, un torturador, le va, se va a molestar enseñarle fotos mías a medio hospital y a decir cómo se les ocurre meter. Pero tampoco tengo yo así un protagonismo excesivo. El protagonista de esa época es este Onésimo González, y yo creo que, en parte, Paco Torres, Pepe García, ese tipo de staff que han ido a, a Málaga son miembros de la E.N., son progres, así, son mucho mayores que yo. Sí, yo soy un pipio lo tengo a que ver muy prontito, a pesar de la cacera, a los 23, 23 años tengo yo cuando entré. Y yo soy de allí también, es otra de las ventajas, soy de Gijón y me conozco bien todos los entramados y cuelo allí. Y nada, empiezo a trabajar, me gusta mucho eso de la autogestión. Empieza a haber un movimiento asambleario, no se conoce a Franco Basaglia para nada. Los más progres que hay son los de la comunidad terapéutica, Jones, eh, todos esos. hay ¿no? Tosquelles influye sobre todo en el club de enfermos y en la terapia ocupacional. Mm -hmm. Lo que pasa es que no se enteran muy bien de cómo estos que es Tosquelles, como una persona así muy estovertida, muy risueña, no saben digamos, lo de izquierdas que es, no, no se dan cuenta. Y porque también es un discurso muy autolimitado, ¿eh? el de estos que está siempre dentro del manicomio y eso, entonces no. Pero no hay así figuras de izquierda. Lo que pasa es que poner en marcha las asambleas de enfermos por ejemplo es dinamita dinamita porque ese movimiento asambleario nos transforma a todos, ¿eh? quiero decir, a mí entre ellos yo entonces era muy estalinista y no creía en la espontaneidad de las cosas. Pero los, mira, por ejemplo, se empiezan a votar los permisos, quién sale y no sale de esos pabellones. Los enfermos son los que votan o quien lleva una excursión y al poco de llegar yo, me votan a mí creyendo que yo soy un enfermo, que es muy gracioso, <risa> y me hizo muchísimo, esto que me parece muy listo. <risa> y hay muchas tensiones, mi jefe de servicio cuando dice, ay, cuando veo que votéis los permisos, me dan mareos y tal. Pero yo digo, empezaba votando cosas así muy normales, como organizar el baile, yo digo que había esa infraestructura de... Todo lo, había un banco de enfermos, era la época de la autogestión, ¿eh? quizá la literatura, aparte de la izquierdista de entonces, la de CIS, la de ese movimiento católico, de, eran, estaba muy penetrada, todos los que habían estudiado en universidades así de los jesuitas, venían con esa copla y el movimiento ese autogestionario, este que quebró ahora de los electrodomésticos, todo eso se crea entonces, es decir, que muchas cosas lo del progreso hay que darle la vuelta, ¿no? Quiero decir, que no hay tal progreso, sino una regresión en muchas de esas cosas. Los enfermos, desde luego, yo creo que no se enteraban de... Estaban votando como... Pero que estaba bien, ¿no? Porque yo creo ¿no? que era aprender a hacerse cargo de sus vidas, de sus... ¿no? El director es Montoya en ese momento. Y ese es el primer conflicto, el primer conflicto... Es que, en cuanto ven un poco, hay dos o tres casos de... caso además, que no tenía nada que ver con la apertura. Se abren las puertas del manicomio y, en lugar de ser peligrosos, los enfermos lo que hacen es que nos preñan a dos o tres enfermas, a algún salvaje de, de fuera, porque los de dentro siempre sabían un poquitín a, Estaban en la vaquería. Había, la verdad es que en la terapia ocupacional nunca volví yo a ver otro servicio tan espléndido. Había vacas, había... ¿eh? Estaba todo... Talleres eléctricos. Habían pasado por aquí, por algunos de los hospitales del PANAP, que tenían también un modelo ¿eh? de terapia ocupacional importante, pero aquel era mejor. Entonces, se abren las puertas y entraba gente por allí y alguno viola o se aprovecha de algunas enfermas, aprovechan eso y el descontrol que hay para cesar a Montoya. Lo que pasa es que inmediatamente hay la huelga nuestra, que la huelga nuestra en teoría es por motivos laborales, es decir, es convertir un contrato de becarios, que es lo que somos, en un contrato de médicos internos y residentes. Montoya, una de las acusaciones es que tolera y que, eh, que apoya... No era muy cierto, eh, pero bueno, era una persona tolerante, demócrata y un encanto de persona. Entonces, esa es la segunda huelga. La primera huelga había sido el personal sanitario, que se llama la huelga de las camisetas. Que también es un conflicto, mm, teoría profesional, lo que pasa es que con el franquismo todo ¿eh? conflicto se politiza. Que es que están contratadas como no sé qué y quieren ser auxiliares de psiquiatría. Entonces se ponen camisetas de fútbol para protestar, ahí así, bueno, un año y pico antes. Se llama la huelga de las camisetas si buscas en prensa, tuvo así bastante reflejo. Y Pepe García le da mucha importancia en el, ¿eh? en el texto suyo y eso. Entonces eh, esa huelga nuestra va con lo de Montoya, es una huelga larga, eh, muy larga esa primera. Uno de los factores por los que se aguanta bien la huelga es porque hay una casa de residentes, vivimos allí en ese inmenso chalet. es un grupo muy fusionado, somos amigos hasta el final y coinciden así psiquiatras luego conocidos, Teresa, uh, Teresa Suárez, Carmen Rojero, Ernesto Díaz Noriega, mucha gente así que luego seguimos siendo amigos en line, y en una huelga muy larga, y que ahí sí está politizada, ¿no? está politizada básicamente por mí, que como estoy en el PC, por ejemplo, viene a hablar allí Horacio Fernández y Guanzo, que es un líder de los mineros, buscan firmas ¿no? los mineros, y allí estuvo Gerardo... Gerardo Iglesias, no me acuerdo, quizás tú se lo puedo preguntar. Entonces, esa es muy politizada. O acusan a López Muñiz de que la burguesía local dice: Bueno, a esto lleva el querer hacer Boston en Oviedo. Y lo que intentan con cierta mano es: eh, echamos a Montoya, descabezamos el hospital. Y eh, no tomamos represalias sobre el resto de... Porque inicialmente nos despiden a todos. bueno Lo clásico de un conflicto de ese tipo. El que negocia cuando echan a Montoya es el presidente del Colegio de Médicos, que es un tal la fuente, Chaos, que, vamos, yo no sé si sacó la pistola, pero que la llevaba seguro. Eh, quiero decir, yo no he... Pocas veces he visto un facha en toda, ¿no? Cuando cree, hay una comisión en la que llegan ese acuerdo, la Fuente Chaos y el Colegio de Médicos, echamos a Montoya y os admitimos a todos. Y hay una asamblea posterior en la que decimos que entramos, vamos, el conflicto lo empezamos con un director y vamos a salir con él, o todos o ninguno, y vamos a decírselo a la Fuente Chaos. Los médicos entonces de este colegio es que eran de camisa azul han profanado mis canas, no sé qué, dice este cabrón, y bueno, ya te digo, yo dije, bueno, a ver por dónde echo a correr que este, lo menos que me das paz de hostia, y lo más llama directamente a allí ya te digo, eran gente formada en el extranjero, casi toda. No conocían, yo creo, no sabían cómo se las gastaban. ¿eh? Yo creo que no miden bien el... Es que nadie cree capaz de que van a deshacer un hospital, no como al final pasa. Quiero decir que el resultado de que era una postura absolutamente izquierdista es eso, echan a todo el staff, menos, me parece, a tres del staff, a todos los residentes, como si fueran a asaltarlo los indios, la casa de los residentes la tapian y todo eso. ¿no? Entonces yo creo que es un momento así de gente venida de fuera, muy halagada por el prestigio que tienen, empiezan a tener ofertas de trabajo, Conscio empieza ¿eh? a querer reproducirse, ¿Por qué se hacen cosas? Pues no tengo ni la... Por un consejero de allí, un otro iluminado y eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una visión muy, muy optimista, muy, muy de que, que, efectivamente, aquello que la democracia está al caer, que la autogestión es posible, que todo ese tipo de cosas. Pero, ya te digo, yo no sabría analizar así muy bien pero ocurrió así, ¿no? Quiero decir que muchas veces coincide una masa, ¿no? De, yo creo que de buena gente que el haberse formado fuera, que todo eso, aunque no de una conciencia así, ¿eh? muy izquierdista y eso, si eran demócratas. Yo creo que allí todo el mundo era. Y solidarios, ¿no? Lo desmontó y a mí me pareció ejemplar de que. A alguien con muy poquito carisma, como era Montoya, pero muy buena persona y muy así, que cuando ya parecía todo arreglado, que se diese la vuelta a eso y que se aguantase aquello, que fue importante, ¿no? Que fue importante. Yo creo que la universidad influye mucho, y somos muy izquierdistas, yo sobre todo soy muy, muy izquierdista. La teoría entonces del PC era la del Cualquier foco, el foquismo, cualquier foco de conflicto, tratar de llevarlo hacia el final, era una de las cabronadas de Carrillo. Costase lo que costase, aunque luego aquello fuese, bueno, de hecho, todos los focos que hay, pero la teoría es esa. El franquismo, según Carrillo, está dando las últimas boqueadas, va a caer de un momento a otro, entonces hay que extremar cualquier conflicto, llevarlo hasta el final y eso yo creo que eso influye mucho empieza a ver afiliados Ernesto lo pillo yo para el PC Pepe García está muy cerquita muy cerquita del PC empieza a ver una entrada de ya digo sino no una asamblea de médicos normales había dos de Lopus eh, llega un clandestino del PC a decirles que ánimo que no hay atrás no sé cuántas firmas de los mineros de apoyo a las huelgas y todo eso. Hay un momento de efervescencia. ¿no? Aquí también en Madrid, La Concha, había un montón de... Eso en lo político no y en lo asistencial, ya te digo. Entonces, que ellos tienen influencia. Y luego empiezan a llegarnos ecos italianos, ¿eh? ecos italianos. Fundamentalmente por eso te decía que Ramón es una persona importante. Ramón ha estado con Basaglia y otra psiquiatra de entonces que escribe con él, que se llama Naseros, que se murió hace un montón de años, y empiezan a llegarnos secos de allí. Por otro lado, los americanos sí conocían ya a Goffman. Sí, por aquellos años Goffman me parece que empieza a ser el presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos. Internados es de los primeros libros así que devoramos. Internados es un libro central en lo, ¿eh? en lo, en lo de allí. Todo está muy mezclado. ¿no? La, Ramón escribe sobre la izquierda freudiana. Yo hago la tesina sobre la izquierda freudiana también. Bueno, o sea, ahí hay una amalgama de, de... Pero ya digo, lo que la práctica que pone, eh, que, que nos une es lo asambleario, yo creo que eso transforma radicalmente, y nos transforma ¿no? a, a los propios a, a los propios psiquiatras de entonces, y eso, que, que espabilamos, ¿no? <risa> y de allí salen algún panfleto eh, tratando de juntar esas tres cosas, ¿no? Eh, Goffman, sobre todo Goffman, Franco Basaglia, a través de Ramón García, la comunidad terapéutica eh, clásica, clásica, terapia ocupacional, laborterapia, todo eso, que un poco eso lo lleva a Tosqueyes de una forma muy, ya te digo, tremendamente alocada, pero a la vez muy atractiva, muy, eh, de, el análisis permanente de todo eso, que eso. Reus, ¿no? también hay un contacto con el hospital que el tutela más, más que Reus, y yo voy alguna vez o nos rotamos por allí, y ese primer conflicto tenemos éxito, el primero de las camisetas tiene éxito, nosotros ese segundo acabamos con un contrato, ¿no? es decir, aparentemente ganamos Montoya, ganamos contrato, el hospital es muy satisfactorio porque es así como una ebullición de ideas. Empieza, Leopoldo Irreguible es otra persona importante entre los residentes, ¿eh? que el, no sé si te salen los, no. Acaba luego en Mallorca uh, o en Ibiza. Era, es pintor y así conocido y también es otro de los, del PC. Empieza a ver allí una, <risa> toma de conciencia, entonces estamos muy crecidos, tanto en lo asistencial, con todo eso, como en lo político, y el tercer conflicto, que es el de, hay que seleccionar, como todos los años, unos residentes, la diputación ha cambiado, y ahora son azules, azules, y un cura trabucaire, era mondante, don Hermógenes, que llega allí de sotana y solo le faltaba, ya te digo, el trabuco para los trabucazos, y dice que sus cojones 36, que hay dos allí, que uno, yo creo que era una provocación porque era tan burdo, uno era el hijo de no sé quién de falaje y otro un enchufado, un tal cabezudo que era jefe. Y quedamos sobrecogidos, digo, bueno, este tío está chiflado con todo esto que hemos ganado, dice, eran seis, había que seleccionar a seis, y dice, estos dos por aquí van a entrar. Bueno, usted está bajareto, ¿qué tal? van a entrar, van a entrar. <coughs> Hay un conflicto de residentes, lo apoya luego el staff y ahí es el despido a todos y la intervención ya apisonadora de la policía, ya te digo, este <coughs> comisario de policía muy famoso, muy famoso se mueve, empieza a ver ya de verdad detenciones, a mí me cogen y me mandan para la mili primero a Ferrol y luego a Gomera, y a todos los demás los dispersan por ahí, no unos van a Conjo, otros el Pana, lo cierto es que el Pana se portó muy bien, saca unas plazas por ahí, es un conflicto largo de tres o cuatro, ¿eh? tres o cuatro meses de encierros, de... hay bastante solidaridad aquí en Madrid, tanto de estudiantes, ¿no? venimos varios de Oviedo a tratar de movilizar, yo me acuerdo de dormir en La Concha con Pedro Sabando, y, y vamos, entonces andaban por la liga, y, eh, y, y bueno, o sea, que aquel mundillo de hay solidaridad, se agota la solidaridad, y al final eh, vamos, del estar primitivo quedan tres personas y dos residentes, uno de Lopus y otro chaval, y los demás dispersos, y eso es el el fin del conflicto de Oviedo. La coordinadora es una coordinadora, como entonces eh, el modelo es, eh, si una minúscula o una mayúscula significaba uh, ir seis años a la cárcel. no modelo es de comisiones obreras, las comisiones obreras que nacen en Asturias, cuando era con minúscula, la comisión de la mina La Camocha, con minúscula, es un organismo espontáneo, el Tribunal de Orden Público no, no te condenaba. Cuando son las comisiones obreras, ¿eh? algo ya formalizado, era asociación ilícita y eran seis años de, de cárcel. Entonces la coordinadora era un órgano que se formaba solo como, literalmente con minúsculas, coordinadora de los hospitales en lucha, los que se ponían en huelga. Nos llamábamos por teléfono, nos, ¿eh? la concha, la no sé qué, y formábamos una coordinadora que, cuando acababa el conflicto, desaparecía. ¿Eh? Cuando acababa el conflicto, desaparecía. Mm, posteriormente, ahí hay una pelea gorda que dura hasta los 2000, que Ramón es quien te lo puede contar y algún artículo tengo yo por ahí sobre la coordinadora. Eh, la compatibilidad e incompatibilidad de la coordinadora con la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Que hay un congreso famoso en Valencia, me parece el 73, 74, sí, sí. Sí. que ahí es por ejemplo donde yo empiezo a romper con el PC, el PC presenta una candidatura, que están Carlos Castilla del Pino, este de aquí que estuvo siempre... ¿no? Y eh, Ramón estaba más o menos, era el modelo habitual, ¿no? Tomar el colegio de médicos, tomar la colegio de licenciados y profesores, tomar las instituciones del PC. El PC entonces es que era todo, quiero decir, que yo no conocía a nadie del SOE en, en ningún lado, quiero decir, que en aquellos tiempos era PC izquierda, Izquierda sí, vamos, FRAP, Liga, FL, todo lo que quieras, pero la hegemonía sí de, de esos años de lucha, antes debía haber habido eso y eso, pero modelo era lo que llamaba Carrillo la unidad de las fuerzas del trabajo y la cultura, ¿eh? que era el modelo de la toma. Y las fuerzas de la cultura tenían que tomar los colegios profesionales y eso, y de hecho se toman, vamos, ¿no? el colegio aquí de licenciados, y doctores de Madrid y otros entonces ya te digo Castilla tienen una candidatura yo llego a ese congreso recientito de la de la mil y eh, frente a ella y de forma sorpresiva esas coordinadoras que habían que nadie sabía muy bien que había que no había eh, plantean en el congreso que eso del congreso es una Fijada que las luchas están en los centros y que están en los centros o no están en ningún eso. Se rompen todas las ponencias con gran escándalo porque, bueno, sabes, en la EN se votan las ponencias. Y hay siempre una lucha de poder a ver quién cuela ponencias. Entonces dice, no hay ponencias, asamblea permanente. Es así muy de mayo del 68. No nada de... Y misteriosamente... <ríe> en una votación donde parecía que estaba todo amarrado, gana la ¿eh? la coordinadora, se decide no intervenir en la E. ¿eh? queda aquello como ¿eh? un desierto y eso, y Ramón García es quien protagoniza eso con otra gente, Ana está también, bueno, hay bastante gente de Conscio, ¿eh? casi toda la gente de Conscio está en esas posturas, entonces, ya la influencia de Basaglia es muy directa, muy directa, ¿eh? ya es muy directa. También aparecen por aquí guataría alguno, ¿eh? alguno. Acabo no Oviedo y directo a la Gomera. <risa> Luego me vengo aquí en Madrid, intento buscar aquí y estoy ya en todas esas listas que ni habla cuelo en cien pozuelos, porque las mojas son anacrónicas y no me daban. también, le echan una bronca cojonuda cuando llega por allí no sé qué jerarca y de ahí paso a Cataluña, a ya un hospital a Girona, donde estoy muy a gusto, y de ahí a Oviedo otra vez ya directamente. Sí, Ramón García lo empieza a traer, ya lo empezaba a traer, ya te digo, porque él sí habían estado en Goricia, los dos, ¿eh? Ana, él y alguno, algún otro de Cataluña, tenían una relación buena con, con... y empieza a ir todo el mundo, ¿eh? con Basaglia se tiene un trato, yo recuerdo varias conferencias allí cuando estoy en Sal, en Girona, en... y es una figura muy carismática, hay un programa en la tele de, ¿cómo se llama? La clave, que está él con, ¿eh? con varios así de la presentación así de la antipsiquiatría y mmm, un poco el movimiento por un lado en cada hospital es completamente distinto, en cada hospital eh, un poco esa dispersión de Oviedo y eso hace que no haya ningún corpus teórico ni nada, sino cada uno está un poquitín a su bola. Y casi todas las huelgas y las, vamos, los movimientos de lucha son defensivos. Cuando se cargan concio pues, por ejemplo, vamos, yo voy con Guatari, y con varios allí a hacer, se hace allí una de las reuniones de la coordinadora. Y, y el movimiento de ruptura posterior es eh, entrar a la Asociación Española de Neuropsiquiatría otra vez, es decir, el, la quiebra del espontaneismo y la pervivencia de las dos estructuras hasta muy tarde, pero que vamos quedando ¿eh? el último que cierre la puerta, quiere decir que al final la coordinadora somos 16, 20 personas, así que nos de los últimos está González Duro, una de las últimas reuniones es con Enrique González. Todos nos integramos en la en Ramón también, ¿eh? Y forma parte de alguna de las comisiones, pero pasa un tiempo hay un discurso en la toma de, que comento yo en algún artículo, de Pepe García cuando es presidente de la EM, que comienza literalmente así: ya no somos la coordinadora. Que pasa muy desapercibido y que insisto yo que un poco, que, que es eso que ya no somos. Y, ¿no? Que es el congreso de la Asociación de Oviedo, de Neuropsiquiatría de Oviedo. Donde un poco ya el PSOE es hegemónico y pone el modelo ese de dejar el hospitalario, cerrar el hospitalario, empezar la medicalización así en los centros de salud mental, un poco todo ese modelo nace en ese momento. Y esos, los propios dirigentes se hacen, vamos, Pepe García es consejero de Sanidad Eterno, Paco Torres también es, eh, eso es un poco la divergencia está en, yo creo que en ese Congreso de Oviedo. Ese es el no es una ruptura así radical, ¿ves? quiero decir que estamos en las dos cosas. Yo estoy en la EN y a la vez, estoy en la coordinadora, ¿ves? quiero decir que no había una militancia así partidaria ni nada por el estilo. ¿ves? Radicalmente. ¿ves? Sí, ¿ves? Sí no, no vamos siempre la coordinadora somos los derrotados ¿no? la, los perdedores de todo ese, ese modelo de reforma que contradice absolutamente ¿no? es bueno, alguno de los manifiestos Ramón los tiene todos porque es muy quizá te puedan interesar eh, todos empiezan así ¿no? que somos los que perdemos que la medicalización supone de alguna forma, todo contra lo que ¿eh? ya somos todo contra lo que habíamos luchado eh, el triunfo de los laboratorios bueno todo el, la, la crítica esa que hacemos y tal. el proceso yo creo que no hay que echarle la culpa solo a los a la cosa psiquiátrica cuando se abren los centros de salud mental y se empieza a aplicar un modelo llamado comunitario, lo que está pasando en la realidad del país es que la comunidad se está, ¿no? Se está disolviendo, que lo que hay es una petición masiva de, ¿no?, de apoyo individual, de terapias absolutamente individuales, y ante la que no se opone ninguna resistencia. Y la gran crítica que se le puede poner a ese modelo es haber consentido, ¿no? El consentimiento un poco con lo que piden espontáneamente las más, vamos, bueno, la gente que va a los centros de salud que es de me terapia de me pastillas, de me, de me, de me ¿no? Eh, y se llaman centros de salud mental, pero son ambulatorios, ¿no? Quiero decir, ambulatorios ampliados con más horas que no sabes muy bien si yo alguna vez he pensado que mejor hubiese sido seguir con los con lo que había de neuropsiquiatría y dejaba ahí un campo abierto porque el dar más horas supuso un proceso de dependencias y de masas que favoreció ese individualismo, ¿no? Se ve en la salud mental infantil, ¿no? Qué catástrofe fue darles una atención para que los críos tomen, ¿no? El cárter de Ritalin entró ahí a, a saco y, y yo creo que fue ese doble modelo porque esa fue la historia de la transición, ¿no? Quiero decir, la mayor parte de aquellos de por seguir eso que llaman algunas biografías, porque acaban todos, ¿no? Entre los que mandan. <risa> y desaparece. porque se derrota, ¿no? Quiero decir que los conflictos sociales tienen ganadores y perdedores. Porque no solo la psiquiatría, ¿eh? Yo recuerdo pues, el, los MIRS de medicina somática con los que yo convivo en neurología, yo los veía como extraterrestres. Había una competitividad que yo creo que ahora no hay en absoluto. Todos estudiaba 18 horas, vean los flesos, y esos empollones se ponen en huelga. Y son que les duele en el alma perder ocho días de ver al neurólogo. ¿no? Entonces eso desaparece en la medicina somática también. ¿no? Esa especie de conciencia desaparece y eso en psiquiatría en un poco que lo que se dice es eso lo que hay que hacer es modernizar todo esto no lo que había hecho el franquismo era una especie de anacronismo y la transición es eso tenemos que ser un país como no como todos donde hay que dejarse de todas esas cosas las propias organizaciones no pierden qué decir el pc pierde eh, eh, diez de, de cada vez ¿no? se van reduciendo todo es la misma pregunta, no por qué no se persevera en ese tipo de resistencias y todo eso yo creo porque ganan los otros <risa> gana los otros una ideología mucho más potente, Quiero decir que no ¿eh? no no había no no había un sustrato real, yo creo que todo eso que se analiza de Europa aquí pasa antes, el franquismo se sí había creado, ese era el error, yo creo que había creado una ideología, una clase así acomodada, coincide con el, no, con el desarrollismo, las votaciones son sorprendentes, ¿no? Quiero decir que organizaciones que no habían participado en nada en la lucha como el SOE son absolutamente mayoritarias y eso atrae a gran parte de los psiquiatras y se reflejan en las asociaciones profesionales, ¿no? la la M es un buen ejemplo de eso, ¿no? es un poco si la línea política de Carrillo había sido infiltrar las, eh, pues, las colegios profesionales y todo eso, la del SUE es mucho más práctica, es decir, que nos los den criados estos que ya están bien formados y tal Ale, eh, director general de no sé qué, jefe de servicio, ¿no? ¿Eh? A todos nos hacen propuestas, quiero decir que pues yo no quiero contar así ninguna historia, pero sí a todos nos ofertan, ¿no? Bueno, secretarías, porque no tenían sol, ¿eh? quiero decir, es como si ahora gana Podemos, ¿no? Que va a tener que buscar. Así se encuentran, quiero decir que. En pensiones ¿no? podían ser una docena de personas, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienen una idea directriz, a lo mejor no se han reunido, sino que es la deriva de los hechos, ¿no? Quiere decir que la teoría era otro, era la de la comunidad, ¿no? Los centros de salud mental iban a ser no lugares de atención primaria, de atención médica y eso, sino lugares de atención comunitaria, ¿no? De atención. Iban a crear grupos, iban a recoger, <coughs> iba a desmedicalizar todo eso. Si lees los textos, no hay una teoría de lo que va a pasar, ¿no? sino que hay una deriva muy lenta en la que la práctica, desde luego, contradice radicalmente la teoría. ¿no? Cuando los centros de salud mental son ambulatorios, el rollo sigue siendo la comunidad, nosotros somos los comunitarios. El enemigo es López Cibor y, y la derecha psiquiátrica y tal. En la práctica, lo que pasa es que eso, que no hay ninguna diferencia entre lo que hago yo en el centro de salud mental y lo que hace uno de López Cibor. Quiero decir que me ponen a 16, a ver qué coño voy a hacer, pues darles fármacos y tomar lo menos que pueda, pero ¿no? a ver, quiero decir que en el momento que una práctica si se burocratiza, se ponen pautas. En la unidad de agudos, lo que tú dices, si en 15 20 días de estancia, ponte a no dar fármacos o a no atar a la gente, pues claro que no. Quiero decir. Y por arriba yo creo que la ideología, si es lo que me preguntabas, yo creo que la ideología real pasa de, al maquiavelismo. no Todo el mundo está conspirando con grupos, grupúsculos, subgrupos, para coger un puesto en... La En que va a llevar luego a un puesto en la administración. En un artículo mío mido cuántos puestos de la administración han pasado antes por la Asociación Española de Neurología no y todos, todos los que han sido luego eh, pues consejero de sanidad, sus consejeros de sanidad han pasado por eh, por la En. Los mismos que han entrevistado tú, no Carmen Sáez, todos les han. Entonces, yo creo que el análisis de una derrota, como fue la transición un poco, se mezclan muchísimos factores. Yo creo que el fundamental, de todas formas, para no ser muy malévolo con mis compañeros, sí. es la gente. Es ¿eh? decir, que desde luego esa ideología que tú dices de ajo blanco, de todo eso, esos son extraterrestres para las ¿eh? para las masas que van a los centros de salud mental o las familias que van ahí, que tienen una ideología, enfermedad mental, pastilla, curemelo... Esa prensa, eso es protector, eso es como que había que darse una apariencia de... ya digo que lo primero fue el congreso ese de Málaga. Todos los escritos de Oviedo están porque los técnicos aseguran que la mejor asistencia psiquiátrica es con el modelo de la cogestión, de la autogestión y eso que yo creo que eso es un poco protector frente a la represión que va a venir, va a venir, quizás el que menos sea, sea el de la Santa Cruz, el de Ramón García, ese yo creo que es el menos, hay una tesis doctoral publicada sobre la Santa Cruz, que es de un antropólogo de Tarragona, Comelles, y que está muy bien, Quizá en San Pau como lo de Basarle era más directo, yo creo que, son los más teóricos, los y salen todos estos que comentábamos, Ana, Seros y todos estos. De los franceses, eh, en el personal sanitario, sí hay una revista que tiene mucha influencia, que se llama Gardefou, que es de los troscos, básicamente, y eso. Y la influencia sí, de Tosquet y Estre, también la de un distrito muy famoso en Francia, puede ser el 14 de París, no que es ese modelo... El comunitario, POMED, todo eso. Unos libros así que los ambientes psicoanalíticos tienen importancia, que se llama Psicoanálisis divan si es posible, eh, en las instituciones, la palabra libre del de, de, de psicoanálisis. Tiene influencia, sobre todo ya te digo, en el grupo de Arreus y en el grupo más influenciado por el, por el psicoanálisis. Eh? La antipsiquiatría inglesa, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Las películas y eso que nos llegan, ¿no? Lo de Family Life y eso tiene cierta influencia, pero más cultural que propiamente propiamente psiquiátrica. Los textos así de ellos, algunos de Philipson, esos cuestionarios sobre la familia, yo sí los empleo, yo sí soy de los esos es de la interacción familiar, esos es larguísimos. Bueno, luego yo también un poco estoy en la universidad y eso hace que los alumnos sí tienen así mucha, mucha importancia. Y en mi universidad traemos a David Cooper, a, en la Universidad de Oviedo, viene Castell, que ya somos amigos para siempre, y David Cooper. El jefe de aquel departamento es Gustavo Bueno, que si le conocéis es una figura muy autoritaria, muy autoritaria. Entonces, entre Cooper está borracho todos los días allí, le pega abrazos a don Gustavo, que el Congreso por poco salimos por peteneras, pero sí penetra culturalmente un poco en Oviedo, ya te digo. Y luego yo, esos primeros escritos de Philipson y él, uno que sale en Amorroto, un texto de la familia cuestionada. Yo creo que es lo único, único que hay por lo mal que nos salen aquellas, eh, aquella invitación a Cooper, se muere dos años después y la verdad es que estaba mal, mal ya. Y en cambio, lo francés, si entra, Castel además nos pone en contacto con Fernando Álvarez Uría y Julia Varela, que son mis amigos desde entonces de siempre, y todo ese movimiento sociológico, un poco de Castel, de... Lo que pasa es que Castel, en algunos aspectos es bastante reformista, ¿no? Quiero decir que plantea lo posible, ¿no? no llevar las experiencias mucho más allá. Pero en algún grupo en el que yo participo, lo de Castel sí es una figura prácticamente. Vamos, el año pasado hicimos en el Bellas Artes un homenaje a cuando se murió y eso que resumió un poco la influencia que había tenido con ese libro Psicoanalismo, ese fue básico desde entonces en, en las críticas y antipsiquiátricas, y, pero que yo conozca el grupo de Reus, no sé yo qué fue de él, porque era un grupo así totalmente tutelado por la psiquiatría francesa, ese modelo del sector, y directamente por Castel, perdón, por Tosquelles iba todos los meses casi allí. Yo los perdí de vista y ni estaban en la en ni en la coordinadora ni en nada. Yo creo que aquello era un desierto que no te puedo yo comentar. La influencia de Sartre un poco es... es Castel, la tesis de Castel es que el freudomarxismo es Sartre, es un poco la, eh, la teoría. Y Basaglia, uno de sus libros de inspiración fundamentales, eh, que es eh, literatura o cuestiones de método. Las cuestiones de método. Ese texto de Sartre, eh, Franco Basaglia era el texto que, sobre las mediaciones. Y, y entonces esa es la influencia, pero no Sartre es uh, inaccesible, vamos una figura completamente protegida por sus mujeres no no te contestaban nada nada y no, no no tuvimos ningún contacto Franco Basaglia trató muchas veces de contactar y de que le prologase algún libro pero ya digo que era un patrón de esos franceses muy difícil muy difícil curiosamente Foucault no con Foucault alguna entrevista si tuvimos era muy distante a través de la primera mujer de Castel, que era psiquiatra, y iba a los seminarios y en alguna visita así a París nos llevó a los a, a alguno de los seminarios y luego a tomar un vino con él. Era muy distante, pero era más apasionantes los seminarios. Sudaba, era se ve que estaba pensando a todo meter y, y nos deslumbraba. Yo estuve en uno sobre las peritaciones psiquiátricas no sé si está publicado, pero merece la pena ¿eh? ver un poco lo listo que era, lo informado que estaba. Lo, tal. Y yo ya digo, en lo personal, vamos era una persona... Yo me vi esa vez, escuché un discurso, algún otro quizá, y vino con él. Pero tenía una enorme influencia a través de, de Castel y de Julia Varela y Fernando Álvarez zuria que son a los que tradujeron su obra hasta que el sobrino este les metió pleitos arruinó la editorial La piqueta tiene influencia también en el, en el movimiento antipsiquiátrico. Tiene, vamos, publican textos así que nos influyen bastante y que por lo menos a la fracción así de la coordinadora es... ¿eh? Ramón García es buen amigo también de Julia y de Fernando. Tenemos ahí una pequeña red que ya estamos en el mundo libertario y ahí ya no estamos en ¿eh? la piqueta y archipiélago. Ya se mueven más en el movimiento neolibertario que a la vieja izquierda. No, no, pero yo trabajo cinco o seis años en Cataluña. No tenemos nada formal así un grupo aparte, algún texto que les mandamos no nos lo publican incluso, no tienen así, parece un coto cerrado. Eh, en las dos, en las dos mandamos algún texto, alguna vez la coordinadora y no nos lo no nos lo publica. Porque anagrama Ramón se sí había publicado, varios breviarios, Ramón García y Ana Seros también había publicado alguna cosa sobre Basaglia, o sea, que yo creo que es interesante para para conocer un poco la Teoría de entonces, y eso. Mm. Es distinto, ya te digo. Eso es común en el. Hasta los centros, hasta que se impone así un poco el modelo del SOE. La teoría, yo creo que si les preguntas a cualquiera de los directores de por ahí, te dirían que es la misma. Que son basarianos, que son, eh, que participan en lo de internados y que son un modelo comunitario. Es decir, que ante la flojera teórica de los otros, que los otros no tienen nada, no, quiero decir que la psiquiatría llamada crítica fuera de eso, es una cáscara vacía. ¿no? Si preguntas hoy, bueno, ¿qué es la psiquiatría comunitaria? ¿Qué teórico? Yo no, no, y soy amigo ¿eh? de todos ellos y eso, pero que cuando discutimos teóricamente, en teoría parece ser que no hay, que no hay así ningún choque. Quiero decir que lo que pasa es que la práctica es tan avasalladora de, ¿no? de te meten 18 pacientes por día, 11 días de estancia media y puede ser en teoría lo que quieras, concretándolo, sacas un piso allí en Oviedo de enfermos mentales. Y las manifestaciones son de los vecinos, quiero decir, las primeras manifestaciones son de los vecinos, que están siempre cerca de un colegio, siempre los pisos ¿eh? están cerca de un, con los centros pato-psicómanos, siempre hay... Eh, en Asturias, ese rechazo de cualquier cosa comunitaria llega a un centro eh, de viejos, un modelo. Hay una, una señora muy religiosa, uno de esos modelos para ir a morir, de los, un asilum de esos, que una enfermera y eso. Y también hacen unas manifestaciones, unos vecinos de medio de un campo, que sus niños van a traumarse de ver muchos coches fúnebres, ¿no? Entonces, esa experiencia yo creo que es demoledora para, para los tecnócratas, porque cuando pasa eso de los pisos. En Oviedo, bueno, llegaron a quemar una asociación de vecinos de mi pueblo, de Gijón, llegaron a quemar un centro para y lograron que fuese el centro para un lugar en ninguna parte, que era el autobús ese de los huevos. no Entonces, ¿qué se plantean los tecnócratas? Pepe García, cuando yo, y mira, esto no hay quien dice, ah, pues vamos a hacer un estudio de actitudes, a ver la población qué actitudes tiene de la enfermedad mental Y hace ese estudio de actitudes y todo el mundo es estupendo, los enfermos mentales tienen que estar en la comunidad y dicen, no, no, pero qué problema es si las actitudes son muy buenas. Digo, bueno, pues te metes ese trabajo donde te quepa porque yo voy allí y no me dan un café con leche en el bar de abajo porque saben que vengo. Y nos paran hasta que no nos echan, ¿no? Entonces ese choque con la realidad, ¿no? De que vivíamos en un país donde el fascismo había un, hecho cuerpo ¿no? con, con la gente, pues te quedan dos actitudes. Ser muy friki, que podría ser mi caso, ¿no? de seguir así, trabajando en lo mismo, pero manteniendo por lo menos una ruptura en el discurso teórico. Porque yo insisto, no es que yo haga maravillas ¿eh? si preguntas a mis pacientes. Me debo parecer extraordinariamente al, ¿eh? al del cuarto, quizás le receta cosas más baratas y más antiguas. Pero mantener, por lo menos, yo creo que la actitud que cabría era decir, bueno, la práctica como todo, hay que pararse en los semáforos, los ¿eh? residentes están colonizados por los laboratorios, los laboratorios no hay congreso que... y mantener el discurso teórico, no mantener de alguna forma. ¿Por qué no haces, hombre? Yo ahí que a lo mejor soy muy académico, pero sí me creo lo de la disonancia cognitiva, ¿no? Quiero decir que cuando empiezas a hacer una práctica o eres muy firme así en tus discursos teóricos o la práctica te lleva a racionalizar eso, ¿no? Y esa racionalización, como en psiquiatría todo es tan vagoroso, ¿no? Es decir, puedes decir eh, comunidad, no sé qué, eh, mantener un, ¿no? una un cierto vacío teórico, diciendo que estás haciendo psiquiatría comunitaria y, y como dicen que viene una regresión tan brutal, ¿no? pues un poquitín, hay, siempre hay refugio para todos. ¿Por qué esa disonancia cognitiva los deshizo todo ese movimiento? Porque éramos tan poquitos, no sería la pregunta, porque éramos tan pocos en la coordinadora, que al final os reuníais ahí en el Marañón y erais 15 o 16 Exacto. Era el modelo que teníamos. y De hecho, en varios escritos, bueno, y por lo que me tocó personalmente, yo creo que el único que, movimiento que recogió que cogió la cita de nuestras ideas fueron los insumisos. ¿no? Yo escribí bastante sobre la insumisión y... Traté de que me empaquetasen en el juicio de mi hijo, que le condenaron a dos años, porque un poco era el modelo, ¿no? Quiero decir, que la crítica del manicomio era, como decía Goffman, la crítica de las instituciones totales, y lo de Archipiélago era un poco el título por ahí, ¿no? O, Archipiélago era el conjunto de instituciones totales que había que, que romper, ¿no? Que un poco uh, la psiquiatría, si éramos capaces de crear asambleas y que aquellas personas que a lo mejor habían estado 10 años sin poder decir ni pío votasen cómo hacer, ¿no? Que a lo mejor eso podía pasar en esos otros lugares, ¿no? Donde. Bueno, donde el poder y, ¿no? se ejercía así, igual que en los manicomios. Y ese era un poco el modelo y el que esperábamos. Pues yo digo que fue tan importante caer del rindo cuando los primeros pisos, ¿no? los primeros pisos, las primeras comunidades terapéuticas que nos recibiesen a palos y que aquello de Franco Basaglia, no sé si recordáis cómo termina una de las historias de locos a desatar, ¿no? que un paciente enseñase una pieza que acaba de hacer... Cuando le contaba yo aquello, a los trabajadores reales se descojonaban de mí, y decían, tontos estamos nosotros, no sé, estaban todos a ver cómo trepaban por comisiones y un ¿no? Entonces, bueno, ese choque con la realidad fue muy demoledor, ¿no? Sobre todo para gente que era muy optimista y que quería ganar, ¿no? A mí no me parece mal que la gente no ¿eh? no acepte ser perdedor y que, ¿sí? que esa no querer salir derrotado y es lo que me parece a mí que produzca ese modelo de disonancia cognitiva ¿no? y que luego la práctica te va te va llevando a, a que aunque disuene un poco la teoría que vaya disonando cada vez menos y al final que estés inventándote esos enemigos la privada la no sé qué tal y, y, y olvidándote no de, de aquello. Y el modelo sí aspiraba, ¿no? Aspiraba, vamos, yo me hinché de dar charlas sobre esa, esa historia de cómo los conventos, ese modelo de Goffman de que las instituciones totales y el papel, como no?, como era muy, muy eficaz. Y el único sitio que resonó, ya digo, activo, fueron los, los chicos insumisos que, vamos, fue una historia que... estupenda, ¿no? Que la última vez así que me sentí yo que, que aquello iba bien. Y, y a partir de ahí como que nada, ¿no? Ahora empiezan a salir algunos textos de la insumisión de entonces, que como todo lo que no triunfa del todo, acaba siempre mal con enfrentamientos, ¿no? Entre la gente y, y bueno. Pero ese era el modelo. Lo mismo que deshicimos la mili, deshacer todo, ¿no? todo el sistema. Porque ellos sí cogieron, ya digo, literalmente, si se siguen los escritos de la chiquillería insumisa, son todos los nuestros, ¿no? Las pintadas son las mismas en abajo, los muros de los cuarteles, ¿no? Toda... Y luego eso se pierde ahí, ¿no? ¿No? Ni, ni siquiera se teoriza eso, que debía haber sido es otra de los misterios como esa cantidad de miles de jóvenes que se libran de yo de las dos experiencias mías, la cárcel y el cuartel. No tengo la mínima duda de que es 80 veces peor el cuartel, sin duda ninguna. Como los que ganaron esa pelea, no, no les hacen estatuas. Por ahí. Y, no sé, quizá las luchas necesiten más sedimento, más, ¿no? Más historia, más... Pero fue el único... Pero esa sería, ¿no? Que las fábricas también son instituciones totales. Y, claro, va a la inversa, ¿no? El modelo, ahora, es que a las fábricas no sé se... Que si te va mal en las fábricas es porque tienes un jefe perseguidor, ¿no? Y todo... Ese proceso individualizador penetró tantísimo, ¿no? Que no nos dejó mucho. En Madrid quizá se nos ha pasado sobre la influencia teórica del psicoanálisis o de una figura. Ha sacado dos libros ahora, Paco Pereña, Francisco Pereña, de su biografía y fragmentos de la vergüenza, me parece que se llama. Y, y cuenta un poco cómo se racionalizó, es decir, en la medida de que el lacanismo y el poslacanismo de él... Y, esa figura de ser muy progre, ¿no? de proceder eh, también de la extrema izquierda y de haber vamos a ver, sido un resistente de verdad, como que justificó a un montón de gente que venía ¿no? de, de la antipsiquiatría en que había que acomodarse, ¿no? que lo importante era la, que circulase la palabra, todas esas historias ¿eh? lacanianas, yo creo que aquí debió tener importancia. No lo había pensado hasta que leí sus libros... Difícil esa teoría de Pereña del sujeto, ¿no? De que solo cuando alguien se asume como sujeto con espacios eh, subjetivo, distante de la culpa y tal, es posible reactualizar lo colectivo. Yo veo, vamos, que cada maestrillo en ese tiene su librillo, pero que... Yo he partido más de los grupos de pertenencia reales, ¿no? Me parece que si no hay esa experiencia de grupos muy sólidos, muy sólidos, desde lo propio familiar, ¿no? Sin esa retaguardia, esos grupos, por ejemplo, si me parecen los grupos religiosos, que ahí sí hay una vivencia uh, en ciertos grupos religiosos, ¿eh? ¿no? en lo del obispo, pero que, que sí hay... Ese sustrato que permite intervenir colectivamente de por vida, no dos o tres añitos, sino ¿eh? tener eso que llamaban vocación y articularla desde ahí, eso. Pero que o los sujetos son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, que es un poco lo que plantea esa clínica poslacaniana sí, de Paco Pereña, y entonces están como a prueba de bomba y. ¿no? y Ahí poco a poco se pueden integrar en lo colectivo, que a mí me parece un camino, ¿eh? pero difícil, difícil porque la soledad es muy dura y dura en los dos sentidos: que el poder siempre te ofrece, ¿no? Es el palo y la, las dos cosas, que a poca suerte que tengas, siempre te ofrecen alguna cosa. Y si no tienes detrás a alguien que te lo reproche, que te diga, me acá tú también me cago en la mano, tú también nos fallaste y todo eso. Que es muy difícil aguantar, me parece a mí, ¿eh? pero vamos, yo admiro muchísimo la gente como Pereña que aguanto ahí, ¿no? El solo se pelea. Es muy bonita esa biografía, por eso, porque dice, no dejé ni un amigo en los grupos lacanianos y en cambio sigo reivindicando, ¿no? La pero que es difícil aguantar y pero a mí me parecen estupendos, ¿eh? ya te digo, ese tipo de que no racionaliza, que no, no que se muestra las contradicciones, a mí me parece estupendo y que claro que estamos tan fragmentados que antes de confluir no en la próxima, cada uno llegará porque... La genealogía de aquellos sujetos que llegábamos a, a la antipsiquiatría y todo eso también es muy curiosa, ¿no? Que cada uno llegamos hijos de nuestro padre y nuestra madre y de los caminos más dispares, ¿no? Eso, pues, el movimiento universitario era uno, pero el movimiento católico, yo creo que en España se infravalora muchísimo, muchísimo, muchísimo, ¿eh? Que, la gente de CIS la gente de la OAC todo eso fue un sustrato importante el primer piso Gerona donde van los pacientes psiquiátricos me la deja a mí personalmente un párroco de allí de la barriada aquella de San no nos cobra nada y tiene que aguantar encima a los feligreses que le vayan a tocar los huevos no a, entonces, lo mismo que allí llegó de muchos sitios y de forma inesperada, no, pues yo creo que ahora llegará. de El gran éxito fue que, que eso, que muchas de las cosas que nosotros decíamos respecto al sujeto en el, la posmodernidad liberal se ha dado. no. Ya no seré ama de casa como mamá, voy a ser lesbiana si quiero, ya no seré arquitecto, sino que me voy a meter. no, es decir, que ese discurso aparentemente libertario, que era el que decíamos nosotros en el plano individual, de, no queríais eh, libertad, pues eh, taza y media, ¿no? Y que de alguna forma es durísimo por eso, porque parecemos, eh, a mí muchas veces me pero usted es como antiguo, como decir que la familia, aunque está bien eso de la iglesia, pues a lo mejor... Pero realmente la, la derrota fue porque lo recogieron todo, ¿no? Quiero decir, yo, mis compañeros más eh, teóricamente de derechas, admiten todo, ¿no? Siga su deseo, si tal, lo que quieras, eh, los libros de autoayuda, ¿no? O los, cosas tan absurdas como la adición al seso, todas esas majaderías, ¿no? que muchas veces son textos antipsiquiátricos, ¿eh? los de tus zonas erróneas, todas esa serie de majaderías, recuperan ¿no? todo y todo el discurso del, de Wilhelm Rech, no del deseo, el orgasmo, el patatín tal, y a mí me pone erizado, me azoto. que La lucha ahora es terrible porque, porque se infiltraron ¿no? todas las categorías y lo nuestro parece, un, por un lado, regresivo, ¿no? De hecho lo es, yo digo que la defensa de la moral, ¿no? De la ética, o de alguna cosa de esas, del condicionamiento ético, ¿no? uno de los libros que me gusta, y con eso termino, es el Tras la Virtud, ¿no? Como termina Tras la Virtud. Dice, bueno, no es que estemos esperando a los bárbaros, sino que los bárbaros ya están aquí. El libro de Carolina sale muy bien eso, como para criar un crío. Si lo haces tú sola en un barrio de Madrid y todo eso, que es horroroso, y que en cambio te vas y tienes siete hermanos como ella y no sé qué, y que de repente pues, Si uno te coja al niño mientras tú te vas y tal. Y como luego le preguntan: ¿y para qué te se tienen?, Creo que le dice: Para cuidarnos, para qué nos vais a tener, para sacrificarte por mí y cuidarme, y, y está bien, ¿no? Esas experiencias. De que sean felices o del sacrificio, yo creo que no son modernas. Eso. Circula, ¿no? La palabra. ¿eh?